Dice, que, dice, volumen, quiero que se suba se dice, a dice, dice, dice, sube el dice, quiero que se dice, a dice, dice, dice, sube el dice, quiero que se suba el me quiero que se suba a todos los humos. Tengo lo que ya, tengo y si lo ya, tengo, ya, yo te lo hey, presumo. Dani aquí le mete tu vieja a mí me busca porque tengo el juguete. Me dicen que me calme. Cabrón me gusta como suena. Esto no es pa' que te alarme. Tengo lo que tengo, yo me siento muy contento. Te lo digo rápido, no, pa' que tú me entiendas, te lo digo lento. Yo no tengo amigos hey, hey. Mucha gente, pero pocos son los míos, eh. Veniendo a mi madre. Yo me siento mío, eh. quiero que se sacudan, eh. hablando a mi espalda. Humilde, pero no confundan. Eh, eh. Me comiendo piel a mi sangre. Sube el volumen, quiero que se suba a todos los eh, eh, eh. Sube el volumen, quiero que se suba a todos los Sube el volumen quiero que se suba todo lo sumo, ey, ey, ey. sube el volumen quiero que se suba todo lo sumo, tengo lo que tengo y si lo tengo yo te lo presumo, ey. sube el volumen quiero que se suba todo lo sumo, ey, ey, ey. sube el volumen quiero que se suba todo lo sumo. Ey. Me quiero que se suba a todos los Tengo lo que tengo y si lo tengo, yo te lo presumo. Yo tengo el veneno. Saco temas y después me lleno donde quiera. Ey, pequeña idea y se vuelve una loquera. Ya lo ve ahora dime. Era ey, un saludo para los que están en la nevera. Dando queso marato. Si me muero, sé que para el calento pero esa mami tiene nalgas de bombón. Yo me siento muy contento, tengo lo que siento y me siento más contento. Digo lo que siento, aunque a veces yo me quedo sin aliento. Quiero que retumbe, gracias a Dios siento estoy a mi madre. tengo lo que nunca tuve. Algo solo vital Sube el volumen, quiero que se suba todos los humos. Sube el volumen. Quiero que se suba a todos los zumos. Su me quiero que se suba a todos los sumo. Tengo lo que tengo y si lo tengo, yo te lo presumo. Su herbolo me quiero que se suba a todos los Ya, todo, cabrón. Eso es todo, cabrón. lo presumo